invierno, ganémosle a la gripe. Además de vacunarte, te recomendamos cubrirte la boca y la nariz con el codo al toser y estornudar, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón y evitar el contacto directo con personas con un cuadro gripal. Juntos, ganémosle a la gripe.